Wey No Por un demonio Lo que faltaba Por poco Por poco Eso estuvo cerca. ¡Se murió! ¡Me llega. ¡Chinga <risa> tu madre, cabrón! ¡Ja, <risa> <risa> perfecto <risa> un problema Help me. Te lo agradezco ¡Aposo! ¿A dónde crees que vas? Y tú, amigo mío, estás soberanamente... ¡Hasta luego! <risa> ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Al fin te atrapé, esponja! ¿Ah, chinga? Mi plan funcionó ¡No! ya ¡No! ya ¡No! ¡No! ¡No! La silla. No, eres idiota o te parió un teletubio? Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Nope. ¡Me cerca! ¡Ya valió! ¿Me perdonas? Esa cosa ni sentimientos tiene. Y ahora con ustedes una pequeña obra titulada, Se la creyó XD. Oye mi pana, ¿quieres que te muestre un del jueguito que descubrí ayer mientras me chingaba unos Claro que sí, ¿cuál es el secreto? Mira, trata de encontrar el nombre Así que primero, venimos por aquí a pulsar el botón del nomo y esperamos cerca del borde del agua hasta que ya lo veamos. ¿Pero a qué te estás refiriendo con el nombre de Isela? No recuerdo que haya secretos de nombres de personas, anímelate que te acabas de fumar un churrito de los baratos. Tú solo busca la palabra Isela por los bordes y ya. Está bien como digas y dónde dice Isela. Isela creyó. Ah... Listo, fin de la obra.